De pescador y de Zona Pesca. Bueno, queríamos presentarles el nuevo modelo que sacó Payo hace poco, hace unos días. El nuevo modelo Patriota. Es una remera confeccionada con la misma calidad que las demás, en color celeste y blanco, eh, con el sol de la bandera argentina en una manga, perdón. Eh, por la parte de atrás también verán que dice Payo Argentina, el modelo. Viene como las, las tradicionales de, de sublimadas de peces con capucha, como verán capucha amplia y con eh, la manga con la cavidad para poner el dedo para cubrirse más que nada las quemaduras como para eh, protegerse un poco más la palma de, de la mano cuando uno está pescando además es un color súper claro como las demás remeras viene con filtro V UV, factor V40 UV así que bueno van a estar protegidos en el verano ahora que se acercan los días lindos se acerca el mundial no se pierdan su remera de argentina eh, de la línea payú Así que bueno, tienen otro dato, cualquier cosa nos escriben, nos pueden buscar por Instagram, por Facebook, nos pueden mandar mail, por mandar WhatsApp, con el teléfono de línea, tenemos diferentes recursos, siempre que lo puedan abonar en efectivo eh, tendrán algún descuento, lo pueden abonar en tarjeta también, en cuotas sin interés, así que bueno, con eso nos escriben, nos esperamos.